Eh, bueno, y el Día del Trabajo ayer brilló por la ausencia de las centrales sindicales y sus eh, habituales actividades de celebración del Día del Trabajo, que definitivamente, definitivamente fue asaltado por los partidos políticos. Luis Abinader fue que pronunció un discurso central en una actividad donde habían... Obrero, donde planteó un pacto para aumentar el salario de los trabajadores, hacer un pacto entre los trabajadores y los empresarios, porque la verdad es que la inflación se ha estado tragando los salarios de los trabajadores. Y entonces, y entonces, eh, Leonel Fernández hizo una gran marcha, hay que decirlo. Una monstruosidad de marcha bien organizada con mucha gente y atención, Leonel es una realidad. Leonel, yo no estoy diciendo que va a ganar, aquí no se sabe todavía no quién va a ganar, pero de que dio una demostración de fuerza la dio. Entonces, y ¿en Santo, Domingo? En, en Santo Domingo. Y entonces Leonel ahí mismo está diciendo que es el líder de la oposición y que es un candidato fuerte. Leonel es un animal político una persona con mucha eh, vivencia política, eh, bien preparado, eh, realmente hizo una gran marcha. Eso, eso no se puede ocultar. Eh, el gobierno tiene que medir bien su puntería porque en, en el litoral del gobierno se han estado cometiendo muchos errores, muchos errores que pueden, hacer, pueden ser aprovechados por la oposición y lo peor es subestimar un enemigo y lo peor es el triunfalismo. Lo peor es subestimar un enemigo, creerse que un enemigo, Leonel ha sido presidente tres veces en un país como este, eso tiene mucha... vuelvo y repito, no estoy diciendo que vayas a ganar, aquí no se sabe quién va a ganar, aún las encuestas dicen que Luis... Eh, porque incluso a Bernardo Vega, que es el, el jefe de la pena en show, le preguntaron sobre las elecciones y Bernardo dice, si son hoy la gana Luis Abinader en primera vuelta. Pero dice Bernardo Vega, como son dentro de 13 meses, en ese momento que le hicieron esa pregunta hace dos semanas, como son en 13 meses no se sabe quién va a ganar. Yo digo lo mismo que dice Bernardo Vega en ese artículo que escribió, Aquí no se sabe dónde están los cuadros.